A que no sea abusador. <coughs> Maluma celebra desnudo el llegar a 60 millones de seguidores en Instagram. Wow. No, dale tú tu la, la noticia. Sí, la, no, de verdad. Dale, dale, dale a tú. tu. Le, no lea a Villalona. No lea. ¿Qué lee Villalona? Lee que ya no puede ser igual. No, leelo. Lee le, a Villalona. No, no, no, Villalona. No lea nada. ¿Pero no, lea, lo, qué? Dale tú la noticia. Tú, villalona. ¿Y qué? Dale a tu. Ay, pues ya no puede ser igual. Tú, pues todo lo voy a Empieza a leer Julia. Yo te No, y cuando pusieron a tu esas modelos tú, guau. Que le ve bien ella. Yo no puedo ser igual. No, déjeme quieta a No, no, no, no, la sale para todo el mundo. Respeto. Él lo ha dicho, ¿verdad? Pero, pero, no, respeto, a no. No. Provocando, no, provocando no, yo no, no provoco a, a nadie. Yo lo digo inocentemente, pero yo lo, ella lo, lo hace a pota. Dic ¿Y cómo tú wow. sabes que a pota? Pues tú mismo que lo dijiste, wow. ¿Y, ¿Y qué tiene wow. que yo o sea, diga, guau? Wow. Tú, tú mismo lo dijiste wow. pero, wow. lo hace, Ya, pues ya. Pues si tú lo sabes, pues suéltame. A pota. A pota. A pota. No, sí, allá, también. ayer con la tremenda foto para celebrar el nuevo número de seguidores que alcanzó en su cuenta de Instagram. En poco tiempo la imagen logró acaparar la atención de todas las fans. Wow. Por poco, y consigue un paro cardíaco. Wow. Es que lo tienen loco a, a, a, a Maluno, lo ponen loco. Wow. wow. El maluma, el colombiano, bueno, con solo un sombrero, verdad, que tapaba esa parte. Wow. Wow. Para evitar la censura de la plataforma de Instagram. Chacol, el cantante wow. colombiano posó con una gran me sonrisa. Me mírenlo ahí. Pues no es para menos, ya que oigan, consiguió la suma de 60 millones de seguidores y propuso que la publicación llegara a 100 millones de me gusta para quitarse, verdad, la, para para no la gorra. diga los millones. ¿eh? No, no, ya, eso era no, para quitarse la gorra. Llega a cien millones de seguidores. Ya, eso, no. Llega a cien millones. <risa> no, no de eso, Maluma. No, pues por dónde va. Ay, ay, ay, qué alegría tiene esta muchacha, qué, ¿eh? Usted, es corpillante, no, ¿no, ¿no? Una señora? cosa que dijo ¿eh? de por Dios. ¿Qué yo dije? yo dije? No lo voy a repetir porque yo, yo no... Pues, saluda saluda ¿no? a Maribel y Iván Gutiérrez, que le gusta la foto de Maluma, dicen aquí. ¿Qué? ¿Eh? ¡Ay! Bueno. De, ¿cuál, ¿Cuál es el wow? Dijo Maribel. El wow es que fue de nuque, él celebró eh, los seguidores. 60 ¿Eh? millones. 60 millones. Qué Ay, qué alegría. Qué alegría, alegría. Que alegría Va ¿verdad? por 2 millones 458.709 lo los likes a Maluma. O sea, Maluma, tú no vas a llegar a los 100 millones. No. Ay, ¿Cuánto, cuánto que.? 2.458.710. En, en, en el like. En el Instagram. Pero llega a 100 millones. ¿no? <risa> los messi si llegan a, a 100 millones fácilmente <risa> messi ronaldo sí, eso esa sí. gente, gente son, importa, favor, esa no, gente sí. dice no los messi eh, eh, leonard messi y, y cristiano ronaldo y esa gente dicen llego a 50 millones y, y pasan volados porque yo no sé que fa esos fanáticos son fieles los de esos tigres sí. Es Cristiano Ronaldo, ¿no es el que tiene más seguidores en Instagram? No, Cristiano Ronaldo tiene de todo más que todo el mundo. Caro, coño. El Cristiano Ronaldo? Vamos ver, Cristiano. <risa> tengo aquí a Cristiano, ¿verdad? Y Cristiano tiene eh, 371 millones. Y su última foto tiene 5 millones de likes. Que es con todo el equipo del Manchester United. Mi equipo. Messi tiene 285 millones. Y en su última foto tiene 5 millones de likes. Oye, oye, y oye, de, ¿de quién está jugando el De Manchester United, que brincan todo al mismo tiempo. ¡Oh! duran una hora brincando sí, sí, en el bueno. estadio. Ay, toda yo. esa gente. Que no es como aquí, que si los gigantes piden dos días no volvemos más. Pero el Manchester United, eso es. Eso están ahí como los toros. Saludando, claro. saludando a los fanáticos de los torres. Mira, es que el que el de no está muy bien ahora y, y tú vas, y tú ves esos juegos en el Old Trafford y eso está lleno ¿Tú entiendes mucho ese juego? De claro, juegos? o sea, dentro de mí. ¿Tú ves fútbol? Sí, sí. Yo me tiro mi juego de fútbol, claro que sí.